Ahora hablemos del concepto de impedancia, que es la relación de proporcionalidad que hay entre la tensión y la corriente en el dominio de la frecuencia. O Esa Es básicamente la, la ley de Ohm en el dominio de la frecuencia. Las unidades de la impedancia son ohmios y su valor se calcula con la representación de la resistencia, inductancia y capacitancia en el dominio de la frecuencia. En general Z es igual al valor de R más el valor de X, donde R es la componente resistiva y X es la componente reactiva. Aquí en esta tabla presento la transformación entre los parámetros en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Aquí presento la admitancia, que es el inverso de la impedancia y las unidades son los Siemens. La admitancia está compuesta por la conductancia y la susceptancia. Un error muy común cuando se comienza a trabajar con impedancias y admitancias es el que presenta una imagen. Para calcular el inverso no se puede hacer la suma del inverso de la parte resistiva y la parte reactiva por separado. Se debe tener en cuenta que este es un número complejo y por lo tanto se debe tener en cuenta las dos componentes. En este caso lo recomendado es multiplicar por el conjugado. Eso lo veremos mejor en un ejemplo. Antes del ejemplo, recordarles que las impedancias en serie se suman. En el caso de las admitancias en serie, el inverso del equivalente es igual a la suma de los inversos de los componentes. Y al revés para el caso de las impedancias en paralelo y admitancias en paralelo. También, de una variable compleja recuerden que pasar de coordenadas rectangulares a polares se usa el teorema de Pitágoras para el cálculo de la magnitud y el ángulo se calcula con las propiedades de la tangente. Para pasar de polares a rectangulares, teniendo la magnitud y el ángulo, la parte real es igual a la magnitud por el coseno del ángulo y la parte imaginaria es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Como tip, sumar es más fácil en coordenadas cartesianas basta con sumar las partes reales y las partes imaginarias y para multiplicar es más fácil en polares se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos ahora sí el ejemplo tenemos ese valor de impedancia y nos piden la admitancia como dije basta con hallar el inverso y ese inverso lo hallo multiplicando por el conjugado como les dije es más fácil multiplicar en polares entonces lo paso a polares teniendo como resultado lo que muestro en la diapositiva y al final la admitancia es raíz de 5 sobre 5 con ángulo de 63 grados, o 0.4 más j0.2 en coordenadas cartesianas.